Bienvenidos, bienvenidos a una nueva cápsula de este tu canal El Maravilloso Mundo del Wrestling Señores, en esta ocasión vamos a hablar de la desbandada de All Elite Wrestling gente que considera y piensa que Triple H y Paul Levesque en WWE les va a dar el push o les va a dar algo que ellos buscaban Continuidad Señores Brian Danielson y Andrade el ídolo no sé ídolo de dónde miro y body matios sí señores body matios apenas estuvo en rampa hace unos días y dice que tiene algunos problemas emocionales que tiene que dejar la empresa que tiene que pues atender atender lo que sucede con su vida Dices, por el lado jurídico, ellos están argumentando este detalle para que puedan ser liberados. Le están echando coco. Yo siempre lo he dicho. En All Elite Wrestling hay gente infiltrada. Hay gente que le está haciendo daño. Están tratando de desestabilizar All Elite Wrestling de adentro hacia afuera. ¿Qué quiere decir esto? Que Triple H no está contratando por quererlos contratar. Quiere quitarle talento, quiere quitarle calidad a la empresa de Tony Ken. Sí, señores, siempre lo he dicho aquí, si All Elite Wrestling quiere crecer, tiene que sacar a los informantes de Triple H de All Elite Wrestling. Ahí está William Regal, ahí está Big Show, ahí está Mark Henry, que por cierto por ahí escuché un rumor. <coughs> Que William Regal quiere llevarse a John Mosley. John Mosley ha dicho rotundamente no a la WWE. Por ahí está la clave de la filtración y la fuga de talento. Pero ¿qué creen? Que si Tony Khan es muy inteligente, que los deje ir. Ahorita son cuatro: Miro, Brian Danielson. Body Matthews, Andrade, el ídolo. Que los deje ir. Andrade, el ídolo, no ha hecho nada en No Le Little este Body Matthews, pues empezaba a hacer algo, pero decide irse. Creo que, pues, su novia, su chica, su pareja está en WWE. Con Triple H todo el mundo quiere llegar. Miro, todo el mundo quiere llegar a WWE para que los tengan sentaditos calentando pino en los vestidores. Eso es lo que va a suceder en la WWE, lo que está haciendo Triple H, no porque quiera atraer talento a su empresa. Ahorita está manejando los usos Roman Reigns de Blockline, como tal la imagen de la empresa y cada ocho días vemos a esta facción, a la familia Blockline. Estos señores piensan que van a tener un push enorme en WWE, que su vida va a cambiar. Es que Cody Rose se fue nuevamente a WWE. <coughs> y tuvo una lucha de cinco estrellas con Seth Freaking Rollins. La gente, hay veces, no sabe lo que quiere. Estos cuatro talentos, yo le diría a Tony Khan, perfecto, que se vayan inmediatamente. En Estados Unidos hay talento joven, que merece una oportunidad en una empresa grande. Habrá otros que también quieran irse, yo le diría a Tony Khan, déjalos ir. Si WWE la intención era quitarle el talento, vamos a ver qué hace WWE con tanto talento. Para que cuando lleguen estos personajes, Paul Levesque, Triple H, y empiece a despedir a otros a nadie le vas a dar gusto. Es que los John Box andan diciendo que cuando se termine su contrato están dispuestos a negociar con WWE. Al igual que Kenny Omega. Todo mundo quiere ir a WWE. Señores, si no los contrataron en su momento, ahorita porque están teniendo un éxito en All Elite Wrestling, piensan que los van a contratar a todos. ¿Qué va a hacer Triple H? ¿Contratar 10, 20, 30, que dejen en libertad Tony Khan y que llegue a WWE que esté nada más tras vestidores, sentaditos como lo hacen con mucho talento? Ahí están los hermanos, los primos Garza. Yo no los he visto, por ningún lado. Están cobrando, claro qué bien, cobras tu cheque, sentadito en vestidores, calentando pino, viendo la programación cada ocho días de la marca roja, Raw y SmackDown creo yo que Tony Khan está haciendo muy bien las cosas al dejar ir a este talento, pero yo le diría a Tony Khan que tenga mucho cuidado con William Regal, muy íntimo de Triple H muy íntimo de Vince McMahon, ustedes dirán es que Vince ya se retiró, no señores, ese señor opera tras las sombras, ustedes creen que se retiró Vince McMahon, no señores, por su escándalo después de eh, el problema que tuvo con mujeres, ¿ustedes creen que del todo Vince McMahon está retirado de su empresa, de su negocio? No. Su yerno Triple H, pues, en cierto modo sigue instrucciones. ¿Cuál es la finalidad de contratar a mucho talento de All Elite? Desestabilizar la empresa de Tony Khan y por ende tratar de jalar lo más que se pueda Quitarle estrellas, estrellas, estrellas Pero Tony Khan tiene un roster Tenemos un Chris Jericho que está cargando con la empresa Al igual que John Mosley John Mosley ha asegurado que no iría a WWE John Mosley está ganando un dineral En All Elite Wrestling John Mosley sabe muy bien que ir a WWE es estancar no tener la proyección que tiene la empresa de Tony Khan. Brian Danielson es un hombre ya tocado, lesionado, que no te va a aportar algo adicional. Lo hemos visto en las pocas luchas que ha tenido. Un tremendo pues desorden, ya no es el mismo, ya es un luchador más inseguro, ya no tiene la misma certeza que antes, cuando estaba en la WWE, antes de que tuviera, vaya, tantas conmociones. Ya no es el mismo, señores. Miro, ese hombre gordito que bajó de peso, se le ve en forma. ¿Qué podría hacer en la WWE? Más ahorita, como está la situación en la empresa que dirige Triple H. Tiene definido como tal un roster principal, para su programación semanal. Body Matthews. La última vez que estuvo en WWE. Ese Storyline que, que era novio de la hija del Rey Misterio. Qué infantil Storyline, por cierto. ¿A qué va a llegar este Body Matthews? ¿A ¿Hacer uno más? ¿Cuántos va a despedir Triple H? Los va a contratar Tony Khan. Y si los llegara a contratar, los va a contratar por fechas. Señores, estamos viendo más que un detalle que se ha hablado durante varias semanas del problema de Kenny Omega y los young Bucks cuando derriban la puerta del vestidor de CM Punk y ahí se agarran a mordidas, a sillasos. Señores, algo me dice que esa historia fue provocada. Eso no fue una inconformidad por las promos y los problemas que han tenido en All Elite. De verdad hay que analizar muy bien estas historias, señores. En estas historias, si analizas bien, te puedes dar cuenta qué es lo que pretende WWE. Destruir All Elite Wrestling de adentro hacia afuera con gente infiltrada. Ya lo mencioné. William Regal... Mark Henry, Big Show, pero para mí la cabeza principal sería William Regal, es que muchos están diciendo, es que un tal Hugo Sabinovich dice que Triple H está contratando, sí, que contrate a todos. ¿Cuántas veces no hemos escuchado en WWE gente inconforme, gente que de repente es despedida, Así les va a pasar a muchos ahorita que están investidores. Y no duden que pronto despidan a los primos Garza. No los vemos por ningún lado. Ustedes los han visto, yo no. Con estas cuatro personas que se van, malaca y Black, Aleister Star, digo. Pues Aleister Black. Digo, todo mundo está comentando que tienen problemas emocionales. Pues, ¿Qué les hacen? ¿Qué les dicen en All Elite? Todos están emocionados por llegar con Triple H. Ya habíamos hablado en la anterior cápsula que Bobby Fish estaba sonsacando a Dan Cole, a Kate O'Reilly. Imagínense, ¿cómo está la guerra de sabotaje entre ambas empresas, sobre todo de WWE a All Elite Wrestling. Pues hay que estar muy atentos, hay que analizar, no nos vayamos por lo que digan los portales en internet. Si tú eres una persona inteligente, vas a entender qué es lo que pretende WWE, cómo quiere desmantelar a All Elite Wrestling, y qué va a hacer WWE con tanta estrella. Va a pasar lo mismo, un desastre tras bambalinas. Yo le diría a Tony Khan, necesitas ayuda, necesitas un asesor muy cercano, creativo, que pueda pensar todos los movimientos de la WWE. Yo te diría algunos te diría algunos consejos, alguna asesoría, pero pues eso cuesta dinero, Tony Khan. Cobro caro. Nos vemos en una siguiente cápsula, señores. Esto fue el maravilloso mundo del wrestling. Te invito a ver mis otros videos, muchísimas gracias, nos vemos.